Hola, soy Alejandro Tamendi, una de las co-coordinadoras del GT Violencias Políticas de Seguridad y Resistencias, junto con Lidia Vizcardi y José Alfredo Betancourt. Nuestro grupo de trabajo, compuesto por 71 integrantes, viene a recuperar una tradición de CLACSO, de José Vicente Tavares dos Santos y tantos otros académicos y académicas, para trabajar los temas que nos preocupan muchísimo en América Latina y donde lamentablemente hay mucho por hacer y lamentablemente seguimos eh, atravesados por distintas violencias y distintas políticas de seguridad que muchas veces también reproducen esas violencias y resistencias. Por lo tanto eh, algunos de los logros que hicimos durante este grupo de trabajo, durante estos años, fue, por un lado, eh, y obviamente por el tema de la pandemia, organizamos un conversatorio virtual donde se organizaron siete sesiones diferentes con participantes de nuestro grupo de trabajo, pero también de otros grupos de trabajo vinculados al eje de seguridad, donde allí se pusieron obviamente los desafíos que implicaba la pandemia en términos de violencia, sobre todo violencia de género, violencia doméstica, pero también obviamente el aumento en el control eh, estatal, la vigilancia, y eso también implicaba la violencia institucional o estatal, y después obviamente también las resistencias desde la sociedad civil. Luego, en el año siguiente, para también eh, tener eh, la participación de nuestros participantes de toda la región, organizamos un programa que se llamó eh, Debajo del Puente, un programa de radio, que fue coordinado, conducido y producido por Carolina Duque, integrante de nuestro GT, donde allí también eh, se trabajaron las distintas líneas eh, de nuestro grupo de trabajo, pero además eh, en cada uno de estos programas se invitó artistas, eh, activistas, militantes, para que justamente el diálogo fuera y el encuentro fuera mucho más fluido sobre las distintas temáticas de los distintos países y que atravesaban las distintas realidades. Además, también se lanzó el Diploma Superior en Seguridad, Violencia y Democracia, que ya eh, vamos por la segunda corte y la verdad que eh, permite también actualizar los debates académicos, eh, militantes, activistas eh, al respecto. Y, por último, este año estuvimos trabajando en, el, eh, en la Conferencia de México de Claxo. Allí, eh, junto con otros dos grupos de trabajo, eh, organizamos un foro que, bueno, tuvo mucha repercusión. Y eh, también, obviamente, hicimos nuestro propio panel como GT, con lo cual, bueno, todo esto tuvo mucha repercusión en, eh, en, en las redes propias de, de Claxo, Claxo TV, y además, eh, obviamente en el programa de radio que continúa transmitiendo eh, cada una de las actividades que realizaba nuestro GT y que bueno, eh, vamos a continuar con eh, otro GT en la nueva propuesta. Muchas gracias.